so <laughs> La música break es como un golpe de adrenalina, es el sonido del bajo que sacude tus huesos, la batería que te lleva al éxtasis de los excesos. cuerpo se mueve al son de la melodía, y la mente se eleva en una danza infinita. No hay límites ni fronteras para la música breaky. es la unión perfecta de sonidos y beat. mueven al ritmo de la música, las piernas se deslizan con gracia y astucia. El cuerpo se mueve al son de la melodía, y la mente se eleva en una danza infinita. JJ Millón mezclando Break con psicotrán es la cordura de un loco elevada a la máxima potencia. Así que deja que la música te lleve en un viaje sin fin, siente el ritmo en tu corazón y déjate llevar por el sur. Porque la música Breakbeat es la música del momento, la música que nunca morirá en el tiempo. Es el sonido del bajo que sacude tus huesos, la batería que te lleva al éxtasis de los excesos.